De hoy, en nuestro comentario del día, nuestra opinión del día, es obligatorio, ¿verdad?, tocar el tema de los primeros 90 días de gobierno del presidente Luis Abinader, o mejor dicho, sus primeros tres meses, en un gobierno que fue asumido por el mandatario de la República Dominicana. El pasado 16 de agosto y hoy justamente 16 de noviembre se cumplen esos tres meses. Han sido meses difíciles y sobre todo porque el actual gobierno ha tenido que afrontar eh, este problema sanitario que eh, a todo el mundo ha estado afectándole, no solo a la República Dominicana sino a todo el mundo. Ha tenido que mantener, asumir verdad, eh, la continuidad de un toque de queda que ha sido también perturbador, que ha sido que ha afectado significativamente a la República Dominicana, sobre todo ya en el aspecto económico, pero que, como ha dicho el presidente de la República, se debe de mantener para proteger la salud de los dominicanos. Dentro de lo que ha expresado el presidente de la República durante estos primeros tres meses, y, y ha mantenido la línea, ha sido de enfrentar eh, con dureza la corrupción en nuestro país, eh, instalando verdad ya eh, grupos que tienen que ver con velar con esto, organismo principalmente contra la corrupción en nuestro país, y eh, conformando también a lo que el Estado le ha denominado eh, una junta central electoral, ...ya transparente, lo que tiene que ver con la justicia de nuestro país... ...también según el, el Estado Dominicano sin ningún apego a, a ningún tipo de personas... ...ni a partidos políticos de la República Dominicana. Hay que decir que el gobierno eh, de Luis Abinader se ha enfrentado a grandes retos... ...aparte de la pandemia, ha tenido que enfrentar una economía devastada en nuestra región y ha tenido que reinventarse también en torno a esto, principalmente con el eh, relanzamiento de la economía de nuestro país y también del del turismo interno para, para tratar de nuevo de conseguir eh, que ese turismo llegue a nuestra República Dominicana como una de las principales... ...entradas económicas que genera a la economía nuestra. En estos primeros tres meses el gobierno dominicano ha tenido que, que lidiar con grandes obstáculos también... ...el caso de tener que aperturar, jugársela también y aperturar eh, el año escolar en medio de la pandemia con objetos de críticas, comentarios negativos principalmente, eh, debido a que muchas personas entendían que el Estado dominicano no debía de aperturar la educación nuestra, en tanto que el gobierno decidió hacerlo porque entendía que no era el momento para paralizar. Eh, ese proceso de educación nuestro, sino que había que mantenerlo con firmeza, pero con cuidado. Hay que decir que al principio también el gobierno de Luis Abinader se encontró, creo que al, a los primeros, en los primeros 51 días de su gobierno, inmediatamente se encontró con posiciones encontradas y con un amplio rechazo de la población al anunciar que iba a implementar eh, eh, aumentos a diversos artículos de primera necesidad para buscar entonces recursos ya y poder susanar eh, en lo que había, ese déficit en nuestra economía. Sin embargo, debido a algunas manifestaciones y amenazas que se hicieron principalmente por las redes sociales de algunos de esos grupos amenazando con ir, volver a protestar a la Plaza de la Bandera y en contra de esas medidas, que a los 51 días de gobierno, dijo Luis Abinader, inmediatamente eh, se reunió, analizó todo y todas estas medidas que el gobierno había anunciado que se iban a implementar esos aumentos, hubo que echarla atrás y el gobierno decidió no aplicar ninguno de esos impuestos y mantener y decir entonces que iba a, a ver de qué otra manera se podían conseguir esos impuestos y finalmente lo echó atrás. Hay que decir que el gobierno de Luis Abinader se ha caracterizado hasta el momento por ser un gobierno abierto, ¿verdad?, de, de mantenernos sobre todo durante todos estos meses al tanto de lo que ha estado ocurriendo públicamente. Incluso el presidente de la República creo que ha hablado durante todos los meses que ha estado ahí y un poco más, ¿eh?, Incluso esta noche se dirigirá hacia la Nación en un discurso que se prevé que esté durando alrededor de una hora. Eh, ha estado realizando durante esos, durante sus primeros tres meses visitas por los pueblos del país. Imágenes, ahí están, del más reciente que estuvo este fin de semana aquí en San Francisco de Macorís, donde estuvo eh, prometiendo principalmente la continuidad de diversas obras, entre ellas el Hospital Regional San Vicente de Paul donde el mandatario dispuso eh, un avance de unos 500 millones de pesos, una partida de 500 millones de pesos para que continúe entonces esa obra de tan prioridad para los nordestanos. De igual manera, también la circunvalación y otras obras importantísimas en San Francisco de Macorís. En tanto que eh, para algunos sectores, nuestro productivo, eh, el cacao, entre otros, eh, también eh, ha dicho que va a aportar para que el cacao, como se mantenga como principal producto, va a priorizar ese producto de, y, para su importación y que sirve entonces ya para crecimiento de nuestra economía en la provincia de Duarte. Ha sido un gobierno que hasta el momento, y claro está, por su poco tiempo se ha caracterizado mucho más, por promesas, por promesas y qué esperamos entonces que esas promesas que ha hecho el mandatario durante esos tres meses, incluyendo la nuestra, entonces puedan ser cumplidas. Recuerden ustedes que lo ha expresado el mandatario eh, se está trabajando con el presupuesto del 2020 y será entonces que esas promesas ya eh, del 2021 que se han hecho ahora se cumplan con el presupuesto del 2021. Esperamos que durante estos meses, esas promesas que se han hecho, se puedan cumplir por el presidente de la República, Luis Abinader, que hablará esta noche a todo el país. Mire, señores.